Eh, entonces, Gerard, buenos, días buenos días también a, a todos los que están aquí, aquí, todos los más participantes aquí sí, en Cueco y este magnífico, este magnífico cine fantástico. Y también y buenos, días buenos días a todos a aquellos, aquellos que, que, que nos siguen también en, en, en la distancia, distancia ¿eh? tanto eh, en, España en España como también en, en, en ¿eh? muchos fuera, fuera de España. España ¿eh? Eh? Esto es, es importante. importante. Eh, bueno, bueno, muchas gracias por seguir ahí después de estos años de recorrido del programa de ¿no? Realidades. Pues, y para mí es un placer daros ¿no? la, ¿La bienvenida bien bien bien bien en esta nueva edición del, del Foro sur, Cultura, de, cultura, de, cultura de y Ruralidades, organizada como sabes, en el Ministerio de Cultura y Deporte, en esta, esta ocasión con la inestimable, grandísima colaboración del la de Asturias, de su consejería de Cultura, política Lingüística y Turismo, y también con la participación, también importantísima, de la IOPENIA. Creo, creo, creo, creemos, es una momento muy crisis especial, ¿eh? ¿eh? Hemos, hemos hecho un, un gran un esfuerzo, esfuerzo en la programación también este, este, este, año. este sí, año, lo hacemos, eh, lo hacemos todos, pero este es año un poquito un más, si cabe, y, y porque, porque también un un para, para, rural, es un momento muy especial para el futuro del medio rural, un momento decisivo y también y en particular, particular para, para el futuro de la, de la cultura en el medio rural. rural. Y más, le doy la palabra a la alcalde a la Alcalde de la Buenos días. Buenos días, ministro de Cultura, Deportes de de España, delegada de Gobierno, consejera de Cultura, Política, Lingüística, y Turismo, no. del Principado de, de, de Asturias, Asturias directora general de Industrias y Culturales y Cooperación, autoridades, amigas y amigos, y amigos. bienvenidos a la Navia y a esta, y a esta infraestructura, infraestructura cultural, y cultural, fantasio, casino, y que significativamente albergó hace ya 84 años, en aquellos convulsos tiempos de la guerra civil, a la Universidad de Oviedo, que define mejor que nada el pilar clave y fundamental de la cultura y de la ciencia en la sociedad. Quiero, como es obligatorio, agradecer especialmente aquí, aquí la presencia del ministro y de la consejera por la deferencia que se supone para nadie y toda la marca habernos elegido para la celebración. De este, ...de este Foro, foro Español de, de Cultura y, y, ruralidades, y Ruralidades... ...porque constituye algo muy, muy relevante, relevante... ...incluso diría que histórico... ...que nos de ánimos para, para continuar... ...con la importante e, e imprescindible e tarea... ...de acercar la, la cultura y el, y el deporte, deporte... ...al ámbito rural... ...como un elemento de calidad de vida... ...y de gran importancia... ...para combatir el abandono de territorios... ...que sufren ese impacto demográfico de declive. Y quiero agradecerlo también por el especial significado que tiene esta elección, pues está reflejando con este acto cargado de simbolismo la intención de nuestros gobiernos nacional y autonómico de acercarse al terreno, de abrazar la realidad de Asturias periférica y de esa España también llamada España vaciada, que representa a todos los territorios que viven similares situaciones de despoblación y del consecuente abandono. En las zonas rurales profundas se percibe las actividades culturales y deportivas como algo lejano en el espacio y, consecuentemente, costoso o muy costoso económicamente para quien pretenda, con toda la justicia, disfrutar del enriquecimiento que vitalmente esto supone. Para el Ayuntamiento de Navia y su corporación, dar respuesta a esa necesidad vital que todos tenemos ha sido un importante reto que con entusiasmo y esfuerzo hemos asumido desde hace años, construyendo en primer lugar las infraestructuras necesarias para poder tener una digna y destacada programación en el ámbito de la cultura y también en el deporte. Tuvimos la satisfacción de que nuestro trabajo fuese reconocido a nivel nacional con el Premio Nacional de Deporte que recibimos de manos del actual Rey de España y, posteriormente, recibimos también el galardón europeo que en Bruselas nos dieron como Villa Europea del Deporte. Decimos con orgullo que este trabajo es el fruto del esfuerzo de toda la familia deportiva del municipio, a los que quiero agradecer una vez más y ante las máximas autoridades, ...su importante trabajo y dedicación... ...pero en el ámbito de la construcción de infraestructuras culturales... ...y con un importantísimo esfuerzo presupuestario exclusivamente municipal... ...han brotado y desarrollado su trabajo un buen número de asociaciones... ...en distintos ámbitos de la cultura... ...poniendo a Navia en un nivel en el que podemos programar... ...una destacada oferta cultural que satisface en gran parte... ...las apetencias de nuestro municipio y podríamos decir que de una parte de la comarca. Y no puedo pasar sin indicar que en nuestro consejo se producen unas condiciones... ...que podríamos definir como un cruce de caminos porque, por un lado, podemos hablar de pujanza... ...de nuestras industrias generadoras de un buen número de empleos, de un sector servicios muy fuerte... Y de un sector primario que comparativamente podemos definir como bueno. Sin embargo, la población desciende, quizás menos que en otros lugares del entorno, pero desciende. Y en la respuesta a esta situación demográfica contradictoria, quizás juegue un importante papel la oferta de ocio que solo suele ofrecerse en las grandes poblaciones del centro, en este caso de la región. Por eso, sin duda, debe de ser un punto de análisis para transformar o colaborar con la cultura en evitar esa dirección de declive demográfico negativa e incluso poco sostenible desde el punto de vista medioambiental. Es evidente que afrontar esta tarea cultural de creación o de mantenimiento de infraestructuras y de la programación de actividades no puede ser solamente tarea de cada municipio de forma individual, porque la dispersión y el escaso soporte presupuestario desembocarían, sin duda, en una declaración de buenas intenciones. Por eso debe de planificarse en el nivel comarca la ayuda para crear y sostener las infraestructuras necesarias y hacer una programación que satisfaga las demandas de las zonas rurales es de agradecer el esfuerzo de las ayudas que en esa dirección y conocidos como, en general, circuitos, se están haciendo desde otras administraciones, donde destaca, eh, además de Platea y otros, eh, otras iniciativas del ministerio, eh, la del Gobierno del Principado de Asturias en Rede, que sin duda animan e impulsan la cultura en estos territorios. Pero, por resumir al máximo la visión que tenemos desde nuestra situación geográfica en el territorio rural, solo la planificación de la cultura y del deporte pueden desarrollarse satisfactoriamente con la colaboración entre administraciones para generar infraestructuras y programaciones, estableciendo el marco y el modelo comarca como la unidad de trabajo, de la misma forma que otros servicios, se presta con éxito por las administraciones superiores a la municipal y donde el tema transporte intercomarcal sea estudiado como una importante cuestión de fijación de población. Las administraciones públicas estatal, autonómica y municipal estamos frente al mismo objetivo con iguales problemas y tenemos la obligación de poner en valor el óptimo aprovechamiento de los recursos de los que podamos disponer. Espero que los trabajos de este quinto foro de cultura y ruralidades sea fructífero e importante para el futuro de la sociedad en que vivimos. Y no olvidemos aquello que dijo Unamuno, la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, alcalde. Eh, a continuación, tiene la palabra la consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias. Además, poeta también. Gracias. Ministro, delegada del Gobierno, alcalde, amigues, amigos, buenos días, buenos días. En primer lugar, quiero darles a todos, a todas, la más cordial bien bienvenida a Asturias. Para este Gobierno es una alegría y un privilegio que Asturias acoja un encuentro dedicado a comprender, valorar y mejorar la vida de nuestro medio rural y hacerlo, en este caso, desde la cultura. Gracias, ministro, por apostar por Asturias como escenario para abrir una ventana luminosa al debate para que la cultura sea ese instrumento de cohesión social y territorial en una sociedad abierta y plural como la nuestra. Ese ha sido también nuestro empeño y desde la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo trabajamos cada día con la vocación de que todos los asturianos y asturianas vivan donde vivan, tengan un acceso a una oferta cultural diversa, accesible y de calidad. Por eso para nosotros, para nosotras, adquiere un valor especial que el Gobierno de España haya elegido Navia como lugar para dar visibilidad a nuestros pueblos y villas. El mensaje es sencillo, pero está lleno de fuerza. Que la cultura se convierta en un elemento enriquecedor y presente en la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas del medio rural. Que sea un motivo para quedarse. Que sea un motivo para volver. La tarea es compleja y no existen soluciones instantáneas ni simplificadoras, lo sabemos bien. Exige un compromiso, necesitamos de todos y de todas, necesitamos de los ayuntamientos, del, te del tejido asociativo, de la imaginación colectiva, de las instituciones y, como no, de los profesionales, de la cultura. Esos que conocen, que conocéis los recursos para transformar una programación cultural, cultural en un elemento dinamizador, en una conjura contra el desaliento. Con esa mirada puesta en lo local, en lo pequeño y más próximo, nació en 2019 Asturias Cultura en Rede, un proyecto que a través de ocho circuitos culturales lleva a todos los consejos asturianos propuestas musicales, literarias, de artes escénicas, cine o artes plásticas y visuales. También ciclos monográficos en torno a nuestra cultura tradicional o elementos patrimoniales de referencia como el Camino de Santiago. Porque es fundamental, y así lo creemos, que también veamos y tratemos la cultura y a sus trabajadores como una industria, como un generador de actividad económica y empleo. Por ello, a través de nuestros circuitos queremos ayudar a la profesionalización de nuestras y nuestros creadores al tiempo que colaboramos en su promoción y la actividad del tejido cultural. Y también incidir en los municipios más pequeños o distantes a la hora de organizar una programación cultural diversa y de calidad gracias a un sistema de cofinanciación sensible a la dimensión y a las posibilidades de cada municipio. Gracias a este programa, en el primer semestre de 2022, el Gobierno de Asturias ha invertido más de 750.000 euros y programado casi 500 actividades por todo el territorio asturiano. No hay lugar de Asturias, por remoto que nos parezca, que se resista a esta auténtica fiesta de la cultura. Y así, poco a poco vamos consiguiendo que la actividad cultural sea una costumbre y no una excepción en los municipios más pequeños y más alejados de las grandes ciudades. Y tengo que decir que este es un éxito compartido del público, de los ayuntamientos que se implican, de las instituciones y de los profesionales. Por esa senda seguiremos transitando con ambición y determinación. Es cierto que acabamos de atravesar un tiempo hostil, un tiempo en el que la cultura, herida y doblemente golpeada, ha sabido, sin embargo, resistir y ayudarnos a sobrellevar los peores momentos. Conscientes de ello, el Gobierno de Asturias, ya en mayo del año 2020, reaccionó lanzando un paquete de ayudas que contribuyera a paliar los efectos devastadores del parón, a las que siguieron diversas convocatorias. Bien es cierto que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España nos ha ayudado a reforzar y mantener ese apoyo y lo ha hecho teniendo en cuenta de manera específica la promoción de la actividad cultural en el mundo rural. Una de las iniciativas puesta en marcha el pasado año y más mimada por nuestra Consejería de Cultura fue la convocatoria de una línea de subvenciones a proyectos singulares con especial incidencia en el medio rural rural. ...con una inversión de 300.000 euros. Esta misma semana hemos cerrado el plazo de esta edición... ...y en los próximos días lanzaremos la convocatoria de 194.000 euros... ...financiada esta vez con los fondos europeos Next Generation... ...de características similares a la nuestra. Pero no siempre hay que inventarlo todo. A veces basta con creer en lo que tenemos y ponerlo en valor. Y así nuestra red de bibliotecas es uno... ...y hay que reconocerlo una y otra vez es uno de los grandes pilares de la cultura en el medio rural, como lo es la red MEDA de museos etnográficos de Asturias o la red de servicios de normalización lingüística. Todas ellas actúan como agentes dinamizadores fundamentales en los municipios. Asimismo, hemos apostado por algo que pudiera también parecer obvio, pero que a veces no lo es tanto, llevar a las zonas rurales los grandes equipamientos e instituciones culturales, la Orquesta Sinfónica de Asturias ha estado recorriendo ya en varias ocasiones algunos de los pueblos más pequeños y singulares. Del mismo modo equipamientos como el Centro Niemeyer o Laboral Centro de Arte y Creación Industrial han comenzado a salir de sus zonas de confort para acercarse con propuestas especiales, específicas a entornos menos urbanos. La cultura es un territorio sin fronteras, no hay límites ni barreras. En nuestra diversidad está nuestra riqueza. En nuestra identidad radica un legado de valor incalculable y nuestro deber es cuidarlo, mantenerlo vivo y protegerlo. El mundo rural atesora gran parte de la herencia de lo que somos porque preserva lo que fuimos. La música, el folclore o las costumbres tradicionales están siendo relaboradas y proyectadas hacia otras dimensiones por los creadores y artistas de este siglo. Y aún nos darán infinitas ocasiones de asombrarnos. Estoy segura de que el impresionante programa de este quinto foro, Cultura y Ruralidades, será inspirador. El lugar y la compañía también son inmejorables. Así que no me queda más que desearles a todos, a todas, la mejor de las estancias entre nosotros, y agradecer de nuevo al ministro y a su equipo su complicidad y su apuesta por Asturias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, consejera. Y a continuación tiene la palabra el ministro de Cultura y Deporte. Muchas, muchas gracias y muy buenos días, delegada del Gobierno, alcalde, consejera, señoras, señores, amigos y amigas. Les doy la bienvenida en nombre del Ministerio de Cultura y Deporte a esta quinta edición del foro Cultura y Ruralidades. Es un foro que es un espacio de, de diálogo, de encuentro, de colaboración entre los agentes culturales que trabajan en el mundo rural y las administraciones. Porque efectivamente, y aunque haya gente que quizá no quiera o no sepa verlo, la cultura no, no empieza y acaba en Madrid, Barcelona, pero tampoco en Oviedo, Gijón o Avilés. Llega hasta el último pueblo. Y que este foro se realice aquí, en el cine fantasio de Navia, es la constatación del compromiso del Gobierno de España con el medio rural, con los que trabajan en y para las zonas menos pobladas, y con la cultura como elemento vertebrador del territorio. Porque es verdad, y ayer lo comentábamos con el alcalde de Navia, para que el territorio no se despoble pues necesitamos servicios, sí, necesitamos infraestructuras de transporte y comunicaciones, sí, pero cultura también, cultura también. Y además es un camino en una doble dirección. Es verdad que desde los centros generadores de cultura, se ha de atender a esa realidad, pero también desde los centros generadores de cultura se ha de estar muy atento a lo que surge, a lo que palpita en los pueblos y aldeas de nuestro país. El otro día me participaba en la entrega de los premios El Ojo Crítico de Radio Nacional de España y uno de los premiados era Rodrigo Cuevas. Vamos a ver, Cosas muy importantes pasan en el conjunto del país. No siempre nos enteramos desde los centros de decisión y por eso es bueno hacer un esfuerzo de acercamiento. Y quiero agradecer al conjunto de comunidades autónomas su compromiso con este programa, porque este no es un programa de un ministerio, es un programa del conjunto de las administraciones, porque lo que intentamos es escucharnos entre todos, escucharnos a todos ...para mejor trabajar juntos. La cultura, desde luego, es un derecho... ...y se ha de extender a todos. Y es verdad que muchas veces hablamos de las grandes cifras... ...de ese 3,4% del Producto Interior Bruto... ...en nuestro país. Pero corremos al riesgo de que las grandes cifras... ...nos hagan olvidar los detalles... ...el territorio, la proximidad, las personas. Y es verdad que la cultura explica... ...cómo hemos llegado a ser lo que somos. Es la que nos da... Un elemento de comunidad, de pertenencia. Nos une al pasado, pero también nos proyecta al futuro. Y el Gobierno de España, en este sentido, ha querido incluir la cultura en los planes de recuperación europeos. No todos los países lo han hecho. ¿Por qué? Porque somos conscientes del poder transformador de la creación artística. La cultura nos vincula, genera progreso, empleo, comunidad y prosperidad. La cultura es vida y bienestar, es el relato de nuestras vidas, las que tenemos y las que queremos tener. Por eso yo creo que en Asturias tenéis la suerte de tener una consejera que además es poeta. Eso es un lujo que no nos podemos permitir, por ejemplo, con el ministro de Cultura que os habla. Que no es un poeta, ni tampoco músico, pero es un devoto admirador de quienes son capaces de crear. Se había entendido siempre que la creación era... Una virtud, una característica de los dioses, porque solo los dioses eran capaces de crear desde la nada. Pues no es verdad. La creación se ha democratizado. Hoy son muchos y muchas los que crean, los que con su imaginación, con su entusiasmo, con su conocimiento, son capaces de transformar la vida y de darnos nuevas perspectivas, nuevas luces, nuevos enfoques. Y desde ese punto de vista es importantísimo que existan foros como este y que no se celebren en Madrid, sino que, si es un foro cultura y ruralidades, se enraice en los lugares donde la cultura nace y crece. Yo ayer os he de decir en esto, cada uno somos aldeanos de nuestra aldea. Yo ayer, cuando me paseaba por esta calle, una de mis grandes ilusiones fue ver el cartel ...de esa película Alcarrás en el cine fantasio. Mirad, Alcarrás es muchas cosas, es una gran película. Y además, como a veces somos un poco como somos, quizás nos lo han tenido que decir desde Berlín... ...para que lo aceptemos y lo reconozcamos. Pero mirad, Alcarrás es una historia rodada en catalán por actores que no son profesionales... ...con una historia absolutamente local pero que es, por eso, universal. Esa es la gran virtud. Y que, por lo tanto, pues personas en el jurado de la Berninale hayan visto en esa película, que no deja de ser un cierto drama rural, algo que no es solo de Lleida, que no es solo de quienes pretenden vivir recogiendo la fruta, sino una problemática, una cuestión que nos atañe a todos y que al final nos atrae y nos compromete a todos. Bueno, me alegro mucho de que sea una expresión cultural local la que haya podido adquirir ese carácter universal y que hayáis podido gozarla también en, en Navia. Mirad, nosotros estamos enfrentando muchos, muchos retos. Uno de ellos es el reto demográfico. Como decía el alcalde, nuestros entornos rurales pierden población unos más que otros. También deberíamos ver por qué pasa eso, porque quizá no estamos acertando en todos los lugares suficientemente con esas estrategias para fijar población y para que los ciudadanos en cualquier lugar del territorio en el que residan puedan gozar en plenitud de sus derechos, de sus libertades. Y os diré, esa no es una cuestión solo del Ministerio de Cultura, o si queréis todavía más radical, si fuera solo un tema del Ministerio de Cultura, no venceríamos ese reto. Estamos consiguiendo que sea un compromiso del gobierno y de los gobiernos, que sea muy transversal. El otro día presentábamos en Tarragona un programa de restauración y mantenimiento del patrimonio histórico financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Me parece muy bien que Cultura y Turismo estén juntos en Asturias porque tienen mucho que ver, porque hay un turismo que es un turismo cultural, el que descubre, y tenemos un país por descubrir, un país que, yo no sé si es bien, bien una catalanada, tendré que preguntar a la Real Academia, pero digo que no nos lo acabamos, no nos lo acabemos. Y uno encuentra joyas maravillosas en lugares en los que no esperaba encontrarlas. El otro día, por ejemplo, visitando Melilla, me invitaron a visitar una iglesia, que se estaba restaurando, y descubrí que no eran una, eran tres, porque se habían superpuesto en diversos momentos de nuestro desarrollo cultural y civilizatorio, tres iglesias, con lo cual ya ni siquiera nos servían los modelos 3D para entender lo que había pasado allí, porque necesitamos 3D más T, más el tiempo, la evolución. En todos los rincones de nuestro país tenemos mucho patrimonio que preservar, nuestra idea es llegar a todo, sabiendo que a todo no podemos llegar. Y uno se lleva a veces grandes chascos o grandes enseñanzas. Estuvimos en Soria visitando un castillo que hemos rehabilitado en el Burgo de Osma, pero también me dijeron y ahora te vienes a tres kilómetros más allí, donde hay otro al que hemos llegado tarde y no se va a poder restaurar. Otros contrastes que también en mi actuación como, como ministro de Cultura he descubierto, visité una de las mejores catedrales de España, creo que en eso, en fin, seguro que hay disputa, pero no debiera haber duda, que es la Catedral de Burgos. Bueno, pues en la Catedral de Burgos, que es una joya que luce esplendorosa, todavía tenemos unas vidrieras por restaurar, que en tiempos de la invasión napoleónica, pues, eh, cayeron. Y por lo tanto te enseñan una joya que te deja absolutamente deslumbrado, pero alguien te señala que todavía en aquel rincón queda algo por recuperar. Con eso os quiero decir que lo que no nos puede vencer es el desánimo. Nos tiene que dominar la ambición. Y para eso hemos de trabajar juntos. Desde luego las administraciones, pero también con los agentes y con los sectores culturales para atender bien las necesidades que se producen, para poder llegar a todas partes, para no dejar nada por trabajar. Y vamos a conseguirlo, yo creo. Es verdad que cuando se hablan de presupuestos, yo siempre digo, si alguien pide más, seguro que tiene razón, porque vamos a limitar nuestras ambiciones, nuestras demandas, pero los responsables políticos no tenemos otro remedio que decidir en el entorno, en los límites, en los márgenes que tenemos. Yo debo deciros que estuve muy contento cuando en la Conferencia Sectorial de Cultura, formada por el conjunto de las comunidades autónomas, le dimos una prioridad al programa de aceleradoras culturales. A un programa que nos ha de permitir recoger lo mejor de las inquietudes culturales del territorio, pero darle también proyección y convertirlo, ¿por qué no?, en industria. La cultura es muchas cosas. Desde luego es humanismo, es vida, desde luego es actividad creativa, pero también es economía y también es industria. Y seguramente una y la otra se tienen que relacionar muy íntimamente, porque necesitamos generar oportunidades de empleo, generar oportunidades en general en el territorio. Voy acabando, o acabo mejor. Me decían que este cine se inauguró, en 1944. Claro, el fantasio seguro que para Navia es una referencia. Pues os debo decir, en muchas ciudades el, fanta el fantasio ya no, exige, no, no existiría. Hemos visto el cierre de teatros, cines y salas en demasiados lugares. Quiero felicitaros porque eso no haya sucedido aquí. Porque tengáis un lugar de cultura para la cultura, para el encuentro y para la convivencia. Solo así tendremos la cultura que realmente merecemos. Una cultura muy pegada al territorio y a la ciudadanía. Una cultura que ofrece posibilidades, herramientas de transformación y que es en sí misma portadora de esperanza. Esa es la labor de todos. Y desde el más pequeño de los pueblos y las aldeas a la más grande de las ciudades, un empeño común que nos va a enriquecer a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y ya para brevemente terminar, yo me siento obligado, necesito ¿no? dar las gracias uh, bueno, pues a todas las personas ¿no? que han participado en esto, en primer lugar a la consejería eh, al Principado de Asturias no por invitarnos a, a venir aquí a Navia Asturias al ayuntamiento de Navia a toda la corporación municipal encabezada también por el concejal de cultura eh, a los técnicos también a todas las personas que hacen posible eh, que esto funcione y que además de estar aquí nos puedan ver no en todos los puntos de, del mundo y, y también, por supuesto, a las personas del Ministerio, ¿eh? a las personas del Ministerio que, que han participado aquí, y muy en particular al equipo de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas y al equipo del programa Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades, cuyos componentes están casi todos aquí. Muchas gracias por el esfuerzo, eh, por el trabajo, la dedicación, el compromiso. Y también muchas gracias a todos vosotros y vosotras, ¿no? porque nos venís acompañando ¿no? y alentando durante muchos años. Es un programa de todos, Cultura y Realidades, y sin vosotros no, no tiene sentido. ¿no? Lo hemos construido juntos, juntas, y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, insisto, a todos los participantes, sector público, sector privado. Eh, nada más, que disfrutéis estos tres días y ahora a continuación os dejamos con, con el recital de Olga Novo.